es mi resumen reseña del libro de Emily Wobnick, How to be Everything. En este libro nos habla de qué significa ser una multipotencial, pero cómo llega a pasar todo esto. Emily participa en una famosa charla de estas TED y nos cuenta cómo ha deambulado de una entre comillas, vocación a otra, porque este mundo está diseñado para tener una vocación, para ser una especialista y no para ser un multipotencial, es decir, una persona que tiene múltiples intereses, pero que se aburre fácilmente. El libro comienza con una carta al lector en la que dice una frase que subraya en negritas y dice algo así como, no tienes que escoger una única cosa, puede serlo todo y promete enseñarte cómo o al menos mostrarte cómo comenzar este camino. No hay nada malo contigo, simplemente no encajas en cómo está diseñado el mundo. Y esto es lo que nos dice Emily. Emily comienza a definir lo que es la multipotencialidad. Yo tengo un video que les voy a dejar por acá arriba con más detalles. Pero lo que me llama la atención es que salta de una vez a lo que es el patrón del multipotencial. Y creo que esto es lo clave de este libro. El patrón del multipotencial comienza por sumergirse. Para luego obsesionarse, consumir toda la información e invertir todos los recursos en lo que quiere dominar, dominarlo, para luego, cuando lo domina, aburrirse, abandonarlo. Y todo este ciclo repetido múltiples veces lo que causa es frustración y ansiedad. Entonces, pueden haber varias combinaciones, fracaso, frustración, perder el tiempo, desánimo... ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Por qué no tienes una única vocación? ¿Por qué desde que estabas pequeño cambiaste desde la idea de que querías ser astronauta a la idea de que quieres ser un médico? Y ahora lo que eres es un programador que estudió filosofía y terminó trabajando como Technical Product Manager. Me parece genial que Emily aclare los conceptos del espectro de la multipotencialidad en su libro. Yo lo hago en uno de los videos porque considero importante que definas cuáles son tus características. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué herramientas puedes utilizar y cuáles son los enemigos, challenges o retos que tienes que sortear. Entonces empiezo con los Multipotentialite, son aquellas personas que tienen muchos intereses y actividades creativas. El Polymath es el que sabe mucho de muchas cosas y tiene un conocimiento casi enciclopédico. La persona del Renacimiento es una persona con muchos intereses y que también sabe de muchas cosas. Luego tenemos al Jack of all trades o al todero en español, que es la persona que se defiende en varias cosas y es muy versátil. Es decir, si ustedes recuerden bueno, te arregla la lavadora, la secadora, te arregla la nevera, este, también te pita la casa, etc. Luego tenemos al generalista, que es el que tiene capacidades, intereses o hábitos variados, pero no es especialista. Y luego tenemos un término que acuña Barbara Shear que es el escáner, que es alguien que se interesa con una intensa curiosidad por las cosas y tiene muchos intereses inconexos. Obviamente, Emily agrega un término a esta lista y es el purilike, like, es decir, somos tan flexibles como la plastilina. Ella lo pone como que la gente que es capaz de asumir diferentes identidades y ejecutar varias tareas con gracia. A nosotros los multipotenciales o los multilight, como yo misma me defino tenemos una curiosidad enorme, tenemos un ansia y una sed de conocimiento que puede ir desde lo superficial hasta lo profundo y la mayoría de las veces llegamos a dominar aquello que nos interesa. El libro de Emily está lleno de ejercicios prácticos que son una serie de cuestionarios, una serie de visualizaciones para que descubras qué tipo de multipotencial eres. Lo primero es ver si eres de los simultáneos, es decir, que lleva muchos proyectos a la vez, o de los secuenciales, pero... Ese ejercicio realmente lo puedes hacer también en su página web y es bastante útil para que te des cuenta en qué punto del espectro estás, porque eso te va a servir a descubrir esas técnicas o modalidades de trabajo que pueden ser las más beneficiosas para ti. Luego nos va a hablar del de lugar de la productividad para los multipotenciales y es algo que me conecta directamente con ella, pues para mí la productividad es la llave para sortear todos estos, todos estos retos que tenemos como multipotenciales. ¿Por qué pasa todo esto? Porque sin esa productividad o teniendo un sistema de productividad personal vamos a caer en la procrastinación, en dudar de nosotros mismos y vamos a quedar abrumados. Aparte o encima de todo esto, tenemos estos problemas de autoestima muy profundos que llegan a convertirse en enfermedades mentales como la depresión y los trastornos de ansiedad verdaderamente profundos. ¿Por qué? Porque tenemos dilemas existenciales acerca de quiénes somos. Porque no podemos tener una vocación. Y desde pequeños nos están preguntando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Así vamos a tener culpa y vergüenza. Incomodidad por ser un principiante otra vez, otra vez, otra vez. Miedo de no ser el mejor. Por supuesto, vamos a tener a nuestro amigo el síndrome del impostor, vamos a ser criticados y vamos a recibir mucho cuestionamiento externo. Bueno, pero ¿tú qué haces? Incluso cuando tenemos que escribir una pequeña biografía de quiénes somos, eso es una tarea terrible para nosotros. Sin embargo... Emily nos dice que también tenemos superpoderes. No todo es malo al ser multipotencial. Así los multipotenciales tienen una capacidad de síntesis grande. Porque podemos combinar todo lo que sabemos de diferentes áreas. Como estamos acostumbrados también a empezar... Todo el tiempo aprendemos rápido, nos adaptamos y somos capaces por este vasto conocimiento que tenemos acerca de diversas áreas de ver las cosas como un todo, como lo dirían en inglés, de ver el big picture somos conectores naturales por ello creo que los trabajos que más nos benefician o en los que más uh, somos lo que realmente queremos ser es esos trabajos en los que somos conexiones de varios equipos o tenemos que ser como una pequeña araña o un nodo de conexión. El corazón del libro de Emily Wapnick está en tres pilares de la vida de un multipotencial. El primero es el dinero, porque todo el mundo necesita una estabilidad económica. Luego, el significado, el por qué hacemos las cosas. Si no tenemos una intención como multipotenciales, y yo me atrevería a decir que esto vale para todo ser humano, entonces nos cuesta engancharnos en las cosas, nos cuesta comprometernos con las cosas o con los proyectos que tengamos. Y luego, creo que este es el componente vital para el multipotencial, que es la variedad. ¿Cuánta variedad necesitas en tu vida? Una vez que terminas todos estos ejercicios de diagnóstico, que sabes cuál es tu posición en frente a la variedad, al significado y al dinero, es momento en que la autora nos propone los modelos de trabajo que mejor se pueden adaptar al tipo de multipotencial que somos. El primer modelo de trabajo es el abrazo de grupo en el que debemos combinar varios intereses, disciplinas, habilidades a la vez. Puede ser en el mismo campo disciplinario, podemos encontrar nichos en áreas tradicionales combinándolos con otra cosa, por lo menos, no sé, una librería que le haga cortes de cabello a los perros, no lo sé. Eh, podemos trabajar en una organización que sea flexible, que te permite cambiar de rol de un momento a otro. Podemos hacer cualquier trabajo que sea más plural o podemos comenzar un negocio. Generalmente este negocio va a ser un negocio del renacimiento, es decir, tenemos que buscar, combinar o crear nuevas necesidades en áreas que por lo general se manejan de ciertas formas. En esto es fundamental que te permitas explorar, que te permitas combinar cosas que al principio pareciesen no tener sentido. El segundo modelo es Slash. Es tener dos o más trabajos de medio tiempo, combinar varias actividades en tu vida pero no entre sí. Es decir, vas a tener el cambio digamos que necesitas o esa variedad que necesitas porque vas a cambiar de una actividad a otra. Sin embargo, esto puede traer cierta inestabilidad para tu vida y para tu economía, así que tienes que ser bien cuidadoso si implementas esto. Luego tenemos el Einstein, que es un trabajo de tiempo completo que te da la estabilidad financiera suficiente para que tengas cómo perseguir otras pasiones. Ahora bien, aquí se conjuga la flexibilidad versus la estabilidad. El trabajo estable es suficientemente bueno, es decir, tienes que sacrificarte, por ejemplo, como Kafka que trabajaba como funcionario público y luego iba a escribir. Aunque bueno, él no era estable en ninguna de las dos cosas. Así que creo que no es muy buen ejemplo. Pero bueno, creo que esto es un poco como el modelo de trabajo que tengo yo. Que tengo un trabajo que es retador, que es divertido. Que me da para cubrir mis necesidades. Y puedo así explorar mis otros intereses como esta vida de YouTube que está viendo en este momento. Además, este modelo tiende a generar burnouts tiende a generar que la persona se agote, porque el trabajo full time es retador y también las pasiones extracurriculares son bastante exigentes y consumen recursos de tiempo, de dinero y de energía, así que hay que tener mucho cuidado con este approach. Por último está el modelo Phoenix o Fénix, como la ave Fénix, en el que trabajas por algún tiempo en un campo y luego cambias para comenzar desde cero. Hay que tener cuidado con esto porque los diversos cambios pueden traer estabilidad, además no sabes cuándo es el tiempo de cambiar de una cosa a otra, eh, Vas a tener que ser quizás voluntario, hacer trabajos gratis, a lo mejor no tienes contactos en esa nueva área. Así que esto, o diría que esta forma para mí, en mi opinión, es una de las más arriesgadas. Llega el momento de hablar de mi tema favorito que es la productividad y ella lo define como tomar acciones que nos muevan hacia nuestras metas. Eso es difícil, porque si escucharon bien, dije la palabra decisiones. Las decisiones tenemos que tomarlas, porque si no nos paralizamos y no nos movemos. ¿Cómo tomamos estas decisiones? Pues ella nos recomienda incluso que escuchemos nuestro corazón, que escuchemos a nuestra, eh, a nuestra curiosidad, que veamos la maravilla que esto puede producir, si nada esto sirve. Entonces nos propone una suerte de algoritmo para decidir. ¿El proyecto te emociona? No, entonces ni te molestes. ¿El proyecto sí te emociona? Tienes que preguntarte, ¿darle prioridad a este proyecto va a perturbar mucho mi vida? No, así que ¿por qué no intentarlo? ¿Este proyecto puedes permitírtelo financiera, a nivel de energía, a nivel de tiempo? No. Entonces agrégalo a una lista de las cosas que tienes por hacer o si no, si te lo puedes permitir en este momento, dale, muévete, hazlo. Así que bueno, tienes que elegir tus proyectos, pero no descartes las ideas que tienes, sino pospónlas. por eso y me permite hacer... Un inciso aquí es que a mí me parece que Trello es la herramienta fundamental para eso porque va a quedar registrado, no, que va, no va a quedar en un cuadernito anotado al que nunca voy a volver. Tenemos que visualizar los proyectos y también dedicarles tiempo. Y eso para el multipotencial puede ser un generador de angustia. Las decisiones hay que tener en cuenta que no son permanentes, que tenemos derecho a explorar. Ahora sí, tenemos que tener una serie de prioridades y ideas que están esperando allí para ser ejecutadas. Cuando descubras algo nuevo, agrégalo. Intercambia proyectos. A lo mejor esto separa, por ejemplo, les, do les doy mi ejemplo, la novela separó, los cuentos separaron. Subió lo que era la lectura de cosas de no ficción y además subió el interés por YouTube y es en lo que estoy invirtiendo ahora. Una cosa que ella destaca es el tiempo y por supuesto es nuestro recurso no renovable y tenemos que escuchar nuestro a nuestro cuerpo, tenemos que crear rituales, tenemos que saber nuestros ritmos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Calendarios, tenemos que usar los calendarios, a veces nos da alergias, son fluidos, son... Inver... haces una inversión como el nanoraimo. Ella nos lleva por todo esto de eh, elementos de productividad. Um, una cosa que me gusta mucho es que ella también se propone buscar razones o ideales. Me he dado cuenta que cuando hablo de estos temas con personas y trato de ayudarlas un poco a seguir esto, una de las cosas que es fundamental es descubrir qué te mueve, qué te motiva, hacia dónde vas con todo esto, tener ideales. Hay muchas cosas que ella recomienda, como GTD, que es Getting Things Done, como tener rituales, como dividir y conquistar, eh, tener timers, como hacer la técnica Pomodoro, etcétera, etcétera, etcétera. También nos dice algo sobre el estado de flow, que es algo que quiero investigar mucho, y nos dice de las tres C, que es crear, conectar y consumir. Pero bueno, nos da muchas herramientas en, en ese sentido y luego nos habla de los challenges que tenemos o los retos que tenemos como multipotenciales. Tenemos miedo. Las voces dentro de nuestra cabeza, otra vez, ese narrador interno o esa voz que nos nos busca sabotear, está allí presente con la multipotencialidad, tenemos culpa y vergüenza, tiene todo sentido todo esto, porque yo no puedo llevar una vida entre comillas normal y tener una educación, un trabajo y ya, porque mi mente tiene que buscar todas estas cosas, esta comodidad Incomodidad de comenzar desde cero, miedo a que porque no te dedicaste todo el tiempo, como bueno, como las bailarinas de ballet o como los concertistas de piano, que es un trabajo de toda la vida. Quizás nosotros nos tenemos que conformar con tener, no sé, un baile un poco menos exigente o tocar el piano en fiestas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo fundamental de todo esto es la exploración, permitirnos explorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer nuestras vidas más felices. Ahora bien, tenemos que tener un proyecto que nos dé también una estabilidad. Sin embargo, creo que ese proyecto no nos debe robar el, el espacio para explorar. También nos habla de algo que les he hablado ya acá, que es el síndrome del impostor, que nos sentimos menos, nos sentimos que no servimos para nada y sentimos que no tenemos autoridad para hablar de nada. Esto todo sucede dentro de nosotros. Pero fuera de nosotros suceden las críticas, las críticas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo que dicen oye, vas a saltar otra vez, oye, vas a tener otra cosa que hacer. Así termina el libro de Emily Wapnick. En mi opinión, este libro es un buen elemento para comenzar a descubrir ciertas cosas, sin embargo lo encuentro muy superficial y está bien, está bien que sea superficial porque creo que es una guía, el libro se llama How To, cómo ser todo, es decir, aunque nos da muchas cosas que son paso a paso, sobre todo eh, creo que agradezco mucho estos ejercicios de autoconocimiento, como esta serie de preguntas para saber en qué posición estás con respecto al dinero, con respecto a la variedad y con respecto al significado como multipotencial, creo que no profundiza en ciertos aspectos psicológicos que es importante tratar. Ahora bien, creo que tampoco el libro es el lugar de hacerlo, pero para lo que para las personas que quizás estén esperando algo mucho más profundo, creo que el libro de Emily falla al prometer que es una guía o al prometer que es un how to, porque el how to eh, sí puede ser una guía, pero es diferente. Vamos a ver si me explico el how to. Debería tener los pasos bien detallados y una guía digamos que podría ser algo más como un esqueleto o un bosquejo de lo que se debe hacer. Yo creo que esto es una guía, no es realmente un how to, sin embargo es un buen comienzo, es un buen libro para que todo multipotencial lo tenga en su biblioteca y definitivamente vuelva a él para que le diga ciertos trucos, ciertas cosas. Lo que a mí me gusta de esto es que hace un mapa. Lo que me encanta de este libro es que tiene un mapa que conecta las cosas que yo veo conectadas y eso me refuerza la idea que tengo de que la persona está en el centro. En este caso, la persona es un multipotencial. Por ello tiene ciertos retos y ciertas herramientas en su caja de herramientas que puede utilizar para vencer estos retos. En nuestro caso, en este libro se definen cuáles son esos retos, se definen cuáles son las herramientas y te da idea de cómo sortear el laberinto de la multiplicidad. Para mí, igual que para Emily, los dos lados de esta moneda son la salud mental y la productividad. Y creo que este libro refuerza para mí esta idea, que es la idea que le da sentido a Mujer Cronop. Gracias por acompañarme hasta este punto, es la primera vez que hago un resumen de libro con un video o con voz. Eh, Suelo escribir reseñas de libros de ficción, así que este ha sido una experiencia excelente. Recuerda que vienen más reseñas de libros, los libros que quiero reseñar son sobre productividad o sobre hábitos o temas de salud mental. Así que los libros no van a ser de ficción. Sin embargo, quiero reseñar libros también como Sapiens, que me parece que son un aporte para nuestra salud mental. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, considera suscribirte. Viene mucho más en Mujer Cronopio acerca de todo este mundo de salud mental, multipotencialidad y productividad.